Mira, el caso que daba problema era el caso en que el grado del término que quiero añadir es menor que el grado del polinomio, entonces hay que meterlo en medio. ¿Cómo? Bueno, pues va a ser el conspol y lo que hace es que se trae al principio el término de mayor grado, es decir, el término líder del polinomio, el término líder del polinomio qué grado tiene. M es el grado del polinomio y C es el del coeficiente líder. Ya si este sí si lo vamos a coger en el caso, eh, porque aquí estoy haciendo la llamada recursiva el conspol de la función, y <ríe> si lo va a coger en el caso en que sean iguales. Y además, ese, aquí he cogido solo el, el término líder del polinomio, pero el NB lo tengo que seguir añadiendo. El nb se lo tengo que añadir. ¿A quién le tengo que añadir el término b por x elevado a n? Se lo tengo que añadir al resto del polinomio. ¿Y cómo se lo tengo que añadir? Pues con la función que estoy definiendo, con el conspor. De manera que ahora, si venimos aquí y hacemos, voy a hacer los cálculos. Mirad, teníamos el ejemplo del pol 2. Mirad que aquí teníamos... El x al cuadrado, el 5x al cuadrado. Si ahora le digo que le añada 4x al cuadrado, pues este 4, este, perdón, este 5 me lo cambia en este 9. De manera que si le digo que lo escriba, pues me da x a la quinta más 9x al cuadrado más 4x. Veis que ahora sí, y ya está resuelto el misterio, ya está resuelto el misterio de por qué no se sumaba. No se sumaba porque hay que hacer llamada a la misma función, sacar el término libre y seguir con el resto. ¿Ha quedado claro? ¿Alguien quiere diga algo? Bueno, pero de todas formas... Esto también viene a hacer dos preguntas, a plantearnos dos preguntas. Una es, ¿cuál es la complejidad, en el peor de los casos, de esta nueva función de Consport? ¿De qué orden de complejidad es, en el peor de los casos? ¿Cuántas veces se tendrá que hacer la llamada a Consport? alguien que diga algo lineal también pero mirad que aquí el concepto de lineal es distinto porque en la primera representación volvemos otra vez el polinomio el polinomio x elevado a 2000 más 7 aunque el grado es 2000 ¿cuántos términos tiene en la primera representación? solo tiene 2, el x elevado a 2000 y el 7. ¿Cuántos elementos tiene en la segunda representación? 2000 elementos. ¿De acuerdo? Así que es un lineal, pero el primero es mejor que el segundo porque el n del primero es mucho menor que el n del segundo. y seg Porque solo estoy considerando el n en el primero. ¿Quiénes son? El n, el número de términos. Con coeficientes distintos de cero. Y en el segundo, ¿el n quién es? El n es el grado del polinomio. Es decir, que si el polinomio es de grado 2000, aunque solo tenga dos términos distintos cero, el 2000, y, es, y ya está, pues tiene 2000 cero. ¿Está claro lo que os digo de el n de la primera representación y el n de la segunda representación? ¿Ha quedado clara la diferencia? ¿Alguien que diga algo? No, vale. Juan dice por lo menos que sí. Segunda cuestión. Esa es la complejidad de cálculo. Y ahora de la complejidad de definición. Aquí tenemos la segunda. Voy a compararlo con la el por de la primera representación. Vamos a ver. Aquí tengo uno y tengo otro. ¿qué definición creéis que es más sencilla? ¿la de la primera representación? ¿que la tenéis aquí? ¿o la de la segunda representación que tenéis aquí? a ver, decir primera o segunda la primera es más sencilla es decir, que tenéis en cuenta de que a veces se está hablando de la complejidad de la complejidad de cálculo, de tiempo de cálculo, y también es interesante la complejidad humana, la complejidad para entenderla. Esta se entiende mucho mejor. La primera se entiende mucho mejor porque no hay que estar en la casuística de los ceros, los, eh, los ceros de las listas y todo lo demás. Así que, aunque en principio uno podía pensar que una lista es algo más simple que un tipo de dato algebraico, a la hora de la verdad, estamos viendo que no, que el tipo de dato algebraico ha sido más sencillo. Bueno, el resto de las funciones también, vamos a irlas comparando, ya que tengo las dos, las voy a ir comparando. El grado, en la primera, viste que el grado era, sin mal, era una función, también de complejidad constante, porque el grado era el primer término. En la segunda representación, el grado, ¿cómo lo calculo? Es decir, ahora tengo, pensar este ejemplo, tengo este polinomio, el 6002. ¿El grado quién es? ¿El grado quién es? La longitud de la lista de los elementos, menos 1, porque empezamos con el 0. Y el grado del polinomio 0, que es 0. ¿qué complejidad tiene ahora el grado? ¿qué orden de complejidad es? el grado en la segunda representación no el, en el peor de los casos es lineal porque tiene que calcular la longitud y la longitud es lineal y, en, y antes la que teníamos que era constante porque el grado lo teníamos y otra vez en la complejidad humana, ¿cuál es que se entiende mejor? ¿La primera o la segunda? La primera es nada abajo y la segunda es nada arriba. Pues se entiende otra vez mejor la primera. El coeficiente líder. El coeficiente líder, aquí ¿quién era? Otra vez, el coeficiente líder lo teníamos aquí. El coeficiente líder en la en la presentación. ¿Quién es el coeficiente líder de este elemento? De este polinomio. ¿Quién es el coeficiente líder? El primero, es decir que el coeficiente líder, si el polinomio es cero, la lista del coeficientes es la lista vacía, pues entonces no tiene. Y si no, ¿quién es el primer elemento de la lista? El A. ¿Y el resto? Bueno, pues lo mismo. Si es vacía, va a dar el polinomio cero. Si es una lista que solo tiene un elemento... Eh, estoy viendo que, que este caso también lo podía, esto ya digo que se os he cogido una de hace mucho tiempo, esto también se podía haber quitado, si es el polinomio cero, eh, perdón, el polinomio cuya lista de coeficientes vacía, el resto del polinomio cero, y si no, ¿qué va a ser? Quito el primero, me quedo con el resto, pero ¿qué es lo que puede pasar? Pues que hayan, por ejemplo, vamos a hacerlo... Eh, por ejemplo, si yo le digo el resto por, bueno, eh, el, el ejemplo 5 me sirve, el ejemplo del por 2, eh, este que estamos usando tantas veces. Este, ¿qué sería? Bueno, este escrito como polinomio, que lo hemos escrito ya muchísimas veces, x a la quinta más 5x al cuadrado. Si yo quito x a la quinta, ¿qué me tiene que quedar? 5x al cuadrado, pero eso no solo es quitar el 1. Tengo que quitar el 1 y estos dos es ceros. Luego, el resto, el resto del polinomio. Ejemplo del pol 2, ¿qué me va a quedar? El 5, 4, 0. Hombre, me ha quitado, quita el 1, quita los el prefijo de los ceros, quita estos son ceros, este cero no. Y ya me queda el 5, 4, 2, que si lo escribimos como polinomio, realmente lo que me ha quedado es el 5x al cuadrado más 4x, que es el que me tenía que quedar. ¿Ah? Bueno, pues con eso ya hemos visto la segunda representación. Entonces, esta representación tiene una cosa buena que usa lista, y una cosa mala, que las listas pueden ser muy grandes, si hay muchos términos en el polinomio con coeficientes cero, es decir, que faltan muchos términos. ¿Cómo podemos hacerlo con lista, pero sin meter tanto cero? Pues eso es nuestra tercera representación. Bien, y en esa tercera representación, lo importante es, que os quedéis con la idea, ¿cómo lo voy a escribir? Mira, lo voy a representar como lista. Pero cada elemento de la lista es un par. El primer elemento del par, ¿qué es? El grado. El segundo elemento del par, el coeficiente. Después, ¿qué viene? El de grado 2 tiene coeficiente menos 5. El de grado 1, porque 4x es como grado 1, tiene coeficiente 4 y el del grado 0 tiene coeficiente menos 7 y eso está en ordenado esta lista la tengo ordenada también de mayor a menor grado ¿ha quedado clara la tercera representación? como lista de pares bueno pues nada entonces como ya llevamos mucha esta se puede hacer un poco más rápida y vamos a ver en fin, ahora, ¿qué va a ser un polinomio? El constructor, igual que antes, polinomio. Pero, ¿el polinomio qué tiene? Pues lo que tiene una lista de pares. El primer elemento del par es el exponente, y el exponente es un número entero. El segundo elemento de cada par es el coeficiente, y el coeficiente depende. Puede ser un número entero, un número racional, depende. ¿Vale? Y por defecto vamos a dejar la interna. Como siempre, eso lo he repetido, tengo una función de escritura que no es parecida, es idéntica a la anterior, y con eso, bueno, pues se pueden escribir con la representación interna. Os lo muestro. Así decir, si ahora volvemos a nuestro famoso compañero, el ejemplo por dos, bueno... Eh, Veis que la representación que me dice es 5, 1, 2, 5, 1 4, es una lista de pares. Pero si uso la función de escritura, pues me lo vuelvo a escribir de la forma habitual, x a la quinta más 5x al cuadrado más 4x, sin preocuparse cuál es la representación interna. Pero debéis de tener en cuenta de que la cadena es solo la escritura. Como estoy trabajando ahora, en la tercera representación, como lista de pares. Pares formados exponente y coeficiente. ¿Ha quedado claro, no? Bueno, pues con eso ya tenemos que definir el polinomio cero. Igual que antes. No hay diferencia. El polinomio cero es la lista vacía de coeficientes. Saber si es polinomio cero exactamente igual que en la segunda. Donde hay cambio es en el CONSPOR. Otra vez tenemos todas las casuísticas y otra vez está. Pero mirad, vamos a ver. Vamos a ver. Casos que se pueden dar. Mirad. Vamos a ver. Voy a, para comparar las definiciones, voy a coger la que hemos visto antes. aquí la tenemos y vamos a ir viendo los casos si el polinomio cero, aquí que teníamos que hacer Pon y repite un montón en la segunda representación aquí qué es lo que le estoy diciendo lo que le estoy diciendo <coughs> añade b por x elevado a n al polinomio cero. entonces qué es lo que me tiene que dar b por x elevado a n veis que ahora es solo un par el par que me tiene que añadir no como aquí que tenía que meter un montón de cero Está claro el primer caso, ¿no? Que aquí ya nos hemos ahorrado los cero. Hemos escrito directamente la función. Segundo caso. El segundo caso era cuando era mayor. Cuando, si es mayor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si el n es mayor que el grado del polinomio, lo único que tengo que añadir es x elevado a n por b. No tengo que llenarlo de cero. ¿Por qué? Porque lo único que estoy escribiendo son los pares. Está claro, ¿no? Tercer caso, que sea menor, que sea menor, ¿qué hacíamos? Bueno, pues aquí poníamos el término líder del polinomio, porque igual que antes, que es el coeficiente y el grado, y el nb, donde lo tenía que añadir? Pues el nb se lo tengo que añadir al resto, es decir, <coughs> al resto del polinomio. Bueno, resto de pol... Uh, sí, aquí a... En lugar de poner el resto, he puesto el polinomio formado por el resto de los elementos, que viene a ser el resto del polinomio. Tercer caso, que sean iguales. Si son iguales, ¿qué tengo que hacer ahí? El resto, ¿por qué? Porque es que ahora no tengo cero. ¿Por qué no tengo que borrar los ceros? Porque ahora no hay. Y último caso, que los grados sean iguales, pero que los coeficientes no sean opuestos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que añadir? El n... Con el grado B más C y el resto. Veis que es exactamente igual. Y bueno, ya que la otra vez lo dije, que esto el código estaba venía de, de anteriores, voy a comparar también en los apuntes y te, que en la de, cuál es la definición que tenéis. O sea, eso es solo no por comparar. Pero para comparar, tengo que cambiar otra vez. Compartir. Eh, el tema estamos en la segunda esta es la de escritura y bueno, veis que la, aquí es la misma que, que estamos usando así que vuelvo otra vez al código compartir vuelvo al código y ya prácticamente... Bueno, antes de continuar... mira esta definición de Consport... Comparado con la segunda... Esta es la tercera... Y esta es la segunda... ¿Cuál os parece más sencilla? ¿La tercera o la segunda? Decía algo... ¿Tercera o segunda? La tercera es más sencillo Y si comparamos la tercera con la primera vamos a buscar a comparar el con de la tercera con la primera definición quito esto y me voy a la primera definición y voy a con aquí aquí la tenemos Ahora, entre la primera y la tercera ¿Cuál es la más sencilla? ¿La de lista de pares? Esa es la tercera ¿O la de tipo de dato algebraico? Esa es la primera ¿Cuál es la más sencilla? Primera o tercera La primera ¿Veis que los del tipo de datos algebraicos, que en algún momento os ha, os ha podido parecer una complicación, realmente es la que nos hace las cosas, las funciones, nos permite las funciones más simples, más simples, más cercanas a matemáticas. Bueno, ya teníamos esta el grado. de. aquí, esta va a ser más fácil que la otra vez, porque si me dan este polinomio, ¿el grado quién es? El grado es el 4, pero ¿el grado quién es? El primero, el primer elemento del primer par. Luego, la definición del grado ahora, ¿quién es? Pues si sí, el polinomio es el polinomio vacío, si sí, no. Y si sí, no, el primero del primer par. Y el coeficiente líder, ¿quién es? El coeficiente líder, ¿quién es? El 6. El coeficiente líder del 6, ¿quién es? El primero, perdón, el segundo del primer par. El coeficiente líder. Lo tengo aquí y veis que tanto el grado como el coeficiente libre vuelven a ser de tiempo constante. Me da igual, no tengo que recorrer, no tengo que calcular la longitud, como en la segunda. Y el resto, hombre, si tengo aquí el polinomio, ¿el resto que va a dar? Pues el resto es eh, lo que me queda. Luego el resto, <coughs> perdón, si el polinomio es el polinomio vacío, me va a dar el polinomio cero, me va a dar vacío. Si solo tiene uno y se lo quito, también me da el polinomio cero. Y si no, ¿qué es lo que me va a dar? Un polinomio que tiene esta lista. ¿Vale? Y con eso hemos terminado la tercera representación. Con las tres representaciones, lo que se tienen es que cumplir un punto de propiedades. Vamos a las propiedades. Siempre hacemos las implementaciones y las propiedades. Y para definir las propiedades, primero, ¿qué hago? A crear un generador de polinomios, que ahí no me voy a meter. Como siempre, ya tenemos un generador de polinomios, y ahora propiedades que, tiene, que se tienen que cumplir. Voy a ir poniendo a la vez las propiedades y la comprobación. Que el polinomio, que por cero es el polinomio cero. Bueno, eso es fácil y se hace la comprobación. Y ahora. <coughs> Que si N es mayor que el grado de P y B es distinto de 0, Entonces, yo le añado un término, aquí estoy diciendo un término distinto de cero a cualquier polinomio. Entonces, es seguro que ese, que ese polinomio va a ser <coughs> distinto de cero. ¿Por qué he puesto que sea N mayor que el grado de P? Hombre, porque para que B sea distinto de cero porque le estoy añadiendo algo, pues si B es cero, nada, y que sea mayor para que para evitar la posibilidad que se anule con el término líder de P. ¿De acuerdo? En sí. fin. Ya tenemos esta propiedad. Acabo lo importante. ¿Cuál es la propiedad más importante? Que si yo tengo un polinomio y lo descompongo, ¿cómo se descompone el polinomio? Con el grado, el coeficiente libre y el resto. Eh, los tres elementos del polinomio entonces si lo vuelvo a construir me tiene que dar el polinomio, era lo mismo que si yo cojo el primer elemento de una lista y el resto y lo uno, me tiene que dar la lista original, ¿vale? esta es la función que relaciona las funciones de construcción con las funciones de destrucción se comprueba y también están. <coughs> bueno ¿Qué grado tiene nb con p? Hombre, depende. Si estoy añadiendo un término con un coeficiente distinto de 0 y que es mayor que el grado del polinomio, entonces el grado del de polinomio que construya, ¿qué grado va a tener? n. Y si, otro caso, ¿quién es el coeficiente líder de aquí? Pues el coeficiente líder Va a ser B, porque como el que estoy añadiendo es distinto de cero y mayor que el grado de P, ya está. Bueno, ¿y quién es el resto? Si el que estoy añadiendo es de mayor grado, este no se va a meter, no va a interferir. Luego el resto del polinomio construido es lo mismo, es simplemente P, porque este término es el que no... Y con eso se comprueban todas las propiedades. Y al comprobar las propiedades, hombre, aquí por defecto la tenía con la primera representación, pero eligiendo cualquiera de las tres representaciones, comprobamos que nuestras nuestra implementaciones cumplen todas las propiedades que deben de cumplir los polinomios. Y con eso, bueno, pues ya hemos terminado la primera parte. ...del tema de los polinomios que era lo que íbamos a comentar en la clase de hoy. Voy ir otra vez a la grabación...